dado que nuestra lámina tiene como destino ser impresa vamos a preparar nuestro insumo de mapa de bits para que sea impreso con la mayor nitidez posible para eso voy a abrir el archivo con el que yo necesito trabajar que en mi caso es logo JPG. vemos aquí que este archivo tiene un tamaño en píxeles de 547 x 517 píxeles y está en rgb lo tengo entonces abierto en un editor de gráfico de mapa de bits que es Jim. Lo primero que debo corroborar es la configuración de impresión y en Jim eso se hace desde aquí imagen tamaño de la impresión desde aquí vemos que el archivo está configurado para ser impreso con 150 píxeles por pulgada y que con esa resolución, su tamaño de impresión sería de 9,2 por 8,7 centímetros. Para que mi archivo se vea perfectamente nítido en la impresión, yo voy a optar por una resolución de 300 puntos por pulgada. Al haber duplicado la resolución y dado que el programa mantiene constante el tamaño en píxeles del documento, el tamaño de impresión se ha reducido a la mitad entonces mi archivo una vez impreso va a medir 4,6 centímetros por 4,37 centímetros de alto le voy a dar a aceptar tenemos entonces las dimensiones ajustadas no vamos a operar sobre el color, sabemos que está en RGB porque la gestión de color la vamos a estudiar el año que viene o el semestre que viene, algunos de ustedes. Entonces, lo que nos queda ahora es ver el formato en el que vamos a guardar. Sabemos que para impresión podemos emplear TIFF o JPG sin compresión. Como el archivo ya está guardado en JPG, lo voy a dejar en este formato. Si yo estuviera en otra situación generando un archivo nuevo o generando un montaje, una edición de color, entonces sí preferiría guardarlo en formato TIFF. Pero en este caso no tiene mucho sentido cambiar el formato a TIFF. Lo voy a dejar en JPG. Para eso en GIMP tengo que elegir y como le voy a cambiar el nombre, tengo que elegir exportar como y voy a guardar en la carpeta donde voy a guardar todos los insumos para hacer mi lámina. Aquí lo voy a denominar Logo Bergomi Ajustado. Y lo guardo en JPG dándole Exportar. Voy a elegir nada de compresión, es decir, lo voy a dejar con calidad al 100% y ahí entonces le voy a decir exportar